Hola amigos, bienvenidos a un tutorial más de Solo Tutoriales Hoy vamos a ver un tutorial donde les voy a enseñar Cómo crear un tornillo para la sujeción de sus piezas Está muy interesante, espero que les guste y les sea de utilidad eh, Recuerden que si no tienen el rule cargado como yo lo tengo en mi interfaz eh, Tengo un tutorial pasado donde les enseño cómo cargar y guardar su rule Bien, pues empecemos con el video tutorial bien pues vamos a empezar vamos a abrir nuestro ensamble para explicarles cuál va a ser el siguiente paso que vamos a hacer bien en este tutorial vamos a desarrollar un tornillo que posteriormente vamos a usar como base para crear otros tornillos de otras dimensiones bien, este tornillo que vamos a diseñar ahorita vamos a colocarlo en estos eh, orificios para sujetar esta pieza con esta y posteriormente piezas que después vamos a crear para nuestra prensa bien, vamos a crear un nuevo eh, archivo lo vamos a colocar en nuestra carpeta de, de ensamble y lo vamos a renombrar como tornillo de 250 milésimas con un largo de .750. Vamos a aceptar. Bien. Todos nuestros sólidos van a ir al layer número 2. Vamos a trabajar con la revolución. Entonces creamos un sketch ¿sí? donde vamos a crear línea una línea central que la vamos a colocar como referencia y vamos a hacer la figura únicamente de la mitad del tornillo ¿sí? okay. vamos a quitar esta así Listo. Bien, ahora, como es un archivo virgen, vamos a crear nuestras expresiones. Donde la A va a ser el diámetro de la cabeza del tornillo. Cabeza, tornillo. Bien, esto lo vamos a manejar en dimensiones estándar en pulgadas que la cabeza va a ser de media pulgada la media pulgada es mucho de un cuarto vamos a ponerle 375 posteriormente la vamos a modificar como en tutoriales pasados hemos visto el B va a ser largo largo de cabeza tornillo ¿Sí? que va a ser de punto 250 <coughs> algo importante nosotros vamos a estar manejando este eh, como es la mitad de la figura ¿sí? va a ser radial la dimensión pero como nosotros en nuestra expresión estamos poniendo un, una dimensión diametral esta le vamos a decir entre dos, que sea la mitad muy bien entonces la C va a ser el diámetro diámetro de la rosca, diámetro mayor Que va a ser de un cuarto nuestra rosca, punto 250. ¿sí? El D va a ser el diámetro menor de nuestra rosca, diámetro menor rosca, que va a ser de punto 201 milésimas entre 2 aquí me hizo falta entre dos en este diámetro bien la E va a ser el largo de nuestra rosca que va a ser de tres cuartos 0.750 bien y ahora el siguiente paso es poner las dimensiones adjudicándole una expresión presionamos la letra D para dimensiones entonces este diámetro que es la mitad del tornillo va a ser la expresión diámetro mayor de la rosca de 250 que es la letra C el diámetro de la cabeza del tornillo es la A, esta diámetro del tornillo, ¿Sí? el largo de la cabeza del tornillo va a ser la letra B y el largo. De la rosca va a ser la letra E Listo sí, Aquí tenemos ya nuestra rosca Vamos a finalizar nuestro sketch Bien, este plano Lo vamos a colocar en el layer Número 100 sí, Vamos a moverlo Mover a la capa este este plano al 100 aceptamos y vamos a ocultar el layer 100 y el 61 listo ahora vamos a crear una revolución para crear nuestra revolución nos está pidiendo que seleccion seleccionemos la curva que viene siendo esta recuerden que si esta central no la ponen como referencia lo va a tomar como un sólido y no van a poder eh, hacer la revolución ¿Sí? ahora nos, espide, nos especifica un vector que especifiquemos. vamos a seleccionar el eje X que va a ser el centro de la línea y ahora vamos a especificar el punto de inicio de nuestra revolución que va a ser aquí listo muy bien vamos a colocarle unos chaflancitos a nuestro tornillo okay. si no mal recuerdo lo puse okay. este chaflán va a ser de 0.5 milímetros 45 grados ¿Sí? y este va a ser de 1 milímetro a 60 grados que va a ser la entrada de nuestra rosca Bien, vamos a poner el árbol ahora como todo tornillo lleva un hexágono vamos a poner con expresiones también la simulación del hexágono esto es porque como les decía vamos a estar usando este mismo sólido para eh, diseñar otros tornillos con dimensiones diferentes y para no pasar por este proceso de nuevo, únicamente vamos a hacer una copia de este, de este sólido y vamos a modificarlo a través de expresiones. Bien, ahora vamos a crear otro sketch, pero ahora sobre el eje XY. XC, perdón. Sí. Bien. bien vamos a usar nuestra herramienta de polígono y vamos a seleccionar el centro o el punto central de nuestro eh, de nuestra referencia ¿Sí? vamos a seleccionar rotación rotación de 0 grados ¿Sí? así ya no se mueve siempre va a quedar en esta posición nuestro nuestro hexágono y aquí vamos a poner una expresión que ahorita vamos a crear nos dice el radio de nuestro hexágono que viene siendo de este punto a este punto bien, por lo pronto lo vamos a poner a 3.16 1.187 y número de lados que son 6 el hexágono cerramos ay no si no era es 0 0.187 por 25.4 y damos enter ¿Sí? así era bien ahora, vamos a crear una expresión para esta, este hexágono vamos a expresiones la f va a ser el, eh, el ancho llave Allen okay. ponemos sin y aquí le vamos a poner la expresión de .187 por 25.4, la dimensión. La G va a ser profundidad llave ale, que va a ser de un octavo. Bueno, aquí como le puse que es pulgadas, no es necesario la fórmula. Aceptar. Entonces aquí vamos a colocar nuestra expresión. ¿Sí? Que fue el ancho de la llave Allen, que es la F. Y cerramos. Está muy grande. Bien. Entonces vamos a poner nuestra... Nuestra expresión aquí que va a ser de punto ciento así sí, muy bien, finalizamos. Ahora creamos una exclusión. seleccionado nuestro croquis, y aquí vamos a poner la G, que es la profundidad de la llave Allen y le vamos a decir que sustraiga muy bien y pues aquí vamos a ponerle otro chaflán Este, ¿no? a este 45 grados que sea de punto 0.25 punto ah, así sí, es es nada más este es simularlo pues sí muy bien ahora lo que vamos a hacer es Estos planos que se están poniendo automáticamente Vamos a moverlo al layer 100 ¿Sí? Nuestro sketch Todos nuestros sketch vamos a colocarlos en el layer número 10 Para poderlos ocultar Muy bien ya tenemos la base de nuestro tornillo Ahora falta la rosca vamos a nuestras herramientas que aquí no está la rosca entonces vamos a activarla hicimos en figura activamos nuestra rosca para que aparezca muy bien eh, tenemos dos opciones simbólico que es nada más pone puntitos alrededor de, de nuestro diámetro de donde vamos a simular nuestra rosca o tenemos el detallado si nosotros usamos simbólico, automáticamente nos va a buscar este, el diámetro correspondiente con los hilos y profundidad. ¿Sí? Vamos a decirle aquí, unificado. Seleccionamos nuestro diámetro. Seleccionamos dónde va a iniciar nuestra rosca. Le damos a aceptar y si se fijan aquí nos dice que es una rosca a 32 de 32 hilos que es una rosca eh, fina sí muy bien entonces viene siendo aproximadamente una rosca de 6 milímetros, paso 1 bien, pero como yo lo quiero que sea detallado vamos a darle en detallado aceptamos y es el mismo proceso seleccionamos nuestro diámetro que queremos simular nuestra rosca y dónde va a iniciar ¿Sí? y damos a aceptar Bien, nuestro diámetro mayor, nuestro diámetro mayor es de un de cuarto, que son 6.35 milímetros. Nuestro diámetro menor es de 0.201 mil, mil, milésimas de pulgada. Sí, la longitud, pues dijimos que era de 3 cuartos. Vamos a ponerle que sea de 20 milímetros para que la rosca salga hasta acá. Y la separación de nuestro de nuestros hilos por pulgada o la separación de hilo en hilo tenemos que ponerle a me, sacar la fórmula eh, perdón vamos a hacer una, una relación con la calculadora cuánto es lo que hay que va a ser la separación de hilo el paso pues del hilo bien vamos a abrir nuestra calculadora bien para sacar el paso del hilo nosotros vamos a usar una rosca estándar de 20, mil, de 20 hilos por pulgada. Entonces, para saber el paso, vamos a ponerle 1 entre 20 hilos. Sí, que son 0.050 milésimas de pulgada. Muy bien. Haciendo la conversión a milímetros, sí, sería 1.27 milímetros el paso entonces sería 1.27 milímetros el ángulo de la rosca va a ser 60 grados y la rotación hacia la derecha o la entrada de la rosca hacia la derecha y damos a aceptar sí. y pues así ya tenemos simulada nuestra rosca bien pues ahora nada más falta detallar Damos salvar a nuestro sólido vamos a decirle aquí que la cabeza del tornillo vamos a modificarla que sea de <coughs> punto cuatrocientos sesenta milésimas entre dos no si sí está creo que sí así la dejamos muy bien bien pues ahora falta nada más ponerlo como referencia sólido este sólido, porque es la referencia, porque en otro tutorial les voy a explicar, en el próximo tutorial voy a explicarles cómo usar estas referencias para hacer sustracciones en un, en un ensamble, que nos va a facilitar muchísimo nuestro trabajo en, en, en diseño. Muy bien. Ahora, pues a mí me gusta poner siempre fondo azul a mis a mis sólidos se vea más este, más bonito <risa> ¿Sí? y vamos a aplicarle un color a nuestro tornillo a este cuerpo presionamos control J para que nos salga este menú y vamos a simular que vaya eh, que va a ser de un material de acero inoxidable un tornillo de acero inoxidable o si fuera galvanizado pues un color gris ácido pero yo quiero que sea de material cero inoxidable así le voy a poner un color moradito así ¿Sí? que es más o menos el color de, del acero inoxidable y pues vamos a salvar muy bien vámonos a nuestro ensamble de la prensa para poderlo colocar si ustedes no cuentan con este menú que es de ensamble, les voy a decir ahorita dónde van a activarlo ¿sí? que es para colocar eh, componentes nuevos se van a ir a, inicio, a iniciar y van a activar esta casilla que es de ensambles a ustedes creo que nada más les va a aparecer este, posteriormente les voy a decir cómo activar esta, este menú que es para explosionar nuestro ensamble, pero eso ya va, va a ser tutoriales más más adelante todo eso lo vamos a estar viendo porque todo eso, toda esta herramienta la vamos a ocupar para poder desarrollar posteriormente los dibujos de ensamble y maquinado bien una vez abierto este menú nos vamos a agregar el componente ¿sí? vamos a especificar de dónde vamos a a seleccionar este, nuestro sólido que vamos a aplicar en este ensamble es, Buscamos nuestra carpeta donde tenemos todo nuestro ensamble y seleccionamos la, la pieza que vamos a a colocar. Bien, aquí le vamos a decir cómo queremos posicionarlo en origen absoluto. Si nosotros seleccionamos origen absoluto, todas las piezas que coloquemos se van a colocar al centro de este origen. ¿Sí? Yo le voy, si yo le decimos seleccionar origen, donde nosotros demos clic al este al mouse se va a aplicar una un, una pieza ¿sí? o por restricciones bien vamos a darle seleccionar el origen y después de que deje un clic agregar otra pieza bien aquí como yo le di un conjunto de referencia como sólido voy a seleccionar esta sí no me gusta activar la vista preliminar porque pues, se me alenta el software. ¿Sí? Si es un, un sólido muy pesado y ustedes tienen activada esta vista previa, este, pues va a tardar un poquito en, en cargar y aplicar cada, cada sólido a su ensamble. Y pues, le damos a aceptar. Muy bien. ¿Dónde quiero colocar mi tornillo? Quiero colocarlo aquí. Quiero colocarlo aquí. ¿Sí? Y de esta forma pues ya puedo seleccionarlos y rotarlos. Posteriormente voy a crear una restricción para que siempre nos, mis tornillos sigan estos diámetros. Aquí lo voy a girar. 90 grados. ¿Sí? Los coloco más o menos aquí para poder poner restricciones. Le voy a decir restricciones. Tocaría alinear. Quiero que mis tornillos siempre sigan los centros de los barrenos o agujeros que creamos en el sólido de la placa base ¿Sí? así y que la cara del tornillo siempre siga el fondo de la caja de el orificio aceptar sí, ya vamos viendo que pues efectivamente la cabeza del tornillo está muy pequeña eh, vamos a, a modificarla desde aquí no es necesario irnos al, al archivo base ¿Sí? vamos a darle un doble clic sobre el el solido modificar nos vamos a expresiones le decimos que la cabeza del tornillo que sea de 450 milésimas y aplicamos listo, pues ya se un poquito más decente el tornillo ¿Sí? eh, si ustedes cuentan con las dimensiones exactas de los tornillos, pues agarren su, su herramienta de medición su garnier, calibrador Miden su tornillo y van simulando ya con dimensiones exactas de la pieza que ustedes tienen. Bien, este pues esto sería todo por este tutorial. El próximo tutorial vamos a crear otra pieza que va, que va a ir aquí en esta parte que va a ser ya parte de, del sistema que va a hacer la, el brazo, sí, la, la prensita, el changuito. Muy bien, amigos. Espero que les haya gustado este tutorial. Nos vemos en otro video, no olviden de compartir y seguirme, darle like, nos vemos.